La novela, Las aventuras de la China Iron, es una estupenda novela de Gabriela Cabezón Cámara. La primera edición es del año 2017. Eh, es una narrativa rica, es una narrativa de abundancia, abunda en paisajes, en sensaciones, en, en humor, porque está, es una novela que está atravesada por el humor. ¿Y quién es la China Iron? es la esposa de Martín Fierro. Esta novela abreva en la, en la obra emblemática de nuestra literatura de la cultura argentina, que es El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro de José Hernández. En esta novela de Cabezón Cámara aparecen personajes que apenas fueron mencionados en la obra de, de José Hernández como es eh, La Negra, eh, cuyo marido mató eh, Martín Fierro eh, en, en un duelo, eh, el inglés, aquel que decía que era de Inca la perra, y la esposa de Martín Fierro. Eh, es decir, que estamos ante una novela polifónica, riquísima, en donde se destacan los personajes femeninos como hacedores o hacedoras de su destino. Eh, la intertextualidad eh, de esta novela también abarca a personajes eh, como José Hernández, como Martín Fierro y a los pueblos originarios. En estos personajes se destaca el extrañamiento, es decir, cuando aparecen estos personajes nos asombran por la construcción opuesta, extraña, antitética que nos hemos formado de ellos eh, durante todas nuestras lecturas anteriores, al, eh, que hemos hecho del Martín Fierro. Eh, esta novela también es una novela de iniciación. La China Iron se va, después que lo llevan a su marido, que lo lleva la leva, eh, hacia la conquista del desierto, eh, la China Iron se Liberada y se va, y entonces ella dice, por ejemplo, no sabía que podían dar suelta y se encuentra con Liz, con Elizabeth, que esa es la que va a buscar a su marido. La China Iron no va a buscar a su marido, la China Iron va a buscar su libertad. Eh, juntas emprenden ese viaje iniciático en la cual la China Iron descubre otro mundo, descubre lugares, personas, pero sobre todo descubre una vida mucho más amoroso una vida más feliz, una, una vida sin, sin violencia. Eh, descubre que le gusta, que la hace feliz. Eh, se dio cuenta de que había otras perspectivas para ver el mundo y lo que pasaba en él. A medida que transcurre el viaje y se sumerge en tierra adentro, se va produciendo un cambio importante en la vida de, de la China que cuando comienza el viaje con, con Elizabeth, Elizabeth le dice, la China no es un nombre, entonces le da otro nombre, que es eh, Josephine, algo, eh, y luego lo abrevia como Joe. Eh, este cambio que tiene el personaje está, está relacionado con el aprendizaje. Primero aprende a leer, aprende, aprende otro idioma, el idioma inglés, eh, y a vestirse con ropas menos vastas, a escuchar historias, a definir texturas y sabores. Aprende a vivir en la naturaleza sin dañarla. En la trama van apareciendo temas que nos convocan en la actualidad, como pueden ser la violencia sobre las mujeres y la violencia sobre los niños, la diversidad sexual, el trabajo esclavo los abusos del campo dominante, el respeto a la naturaleza y la posibilidad de fundar un mundo libre y gozoso.